tranquilo La Secretaría de Franco es mi tesis doctoral, ¿no? el águila gris, la policía política durante la dictadura franquista. Y digamos que lo que quiero contar es una historia institucional de lo que era la Brigada Político-Social, ¿no? que era la policía política de la dictadura franquista, ¿no? que se dedicaba a reprimir pues, todos los movimientos sociales que hubo en el Estado español durante la dictadura franquista, ¿no? ya sea el movimiento obrero, estudiantil, intelectuales, artistas, obreros... Y eso, básicamente, pues, contar sus métodos de tortura, sus métodos de análisis, sus métodos de actuación sus métodos represivos y también el paso de estos miembros de la Brigada Político Social de la dictadura de la democracia durante los años de la transición. ¿no? Lo que he querido es poner nombre a los verdugos ¿no? de la Brigada Político Social, ¿no? de a todos aquellos que participaron en la investigación, las torturas y la represión, no solo durante los años de la posguerra, que son los años más conocidos de represión, sino son pues años de, del franquismo años de salvaje represión, ¿no? porque la dictadura franquista fue una época represiva de principio a fin y digamos que la Brigada Política Social actuó en todos estos momentos, ¿no? y luego, pues como en los años de la transición pasaron a, a formar parte de la, de la Policía Democrática sin ser depurados ni, ni juzgados, ¿no? y bueno, por lo que quiero porque en estos años ha hablado mucho ¿no? de las víctimas del franquismo y el de ellas obviamente, pero nos ha hablado de, de los verdugos, ¿no? de todos aquellos jueces, militares, policías que participaron en la represión y que bueno muchos de ellos han muerto considerados siendo grandes demócratas y obviamente no eran grandes demócratas sino que fueron grandes represores y, y torturadores y bueno mi libro es un granito de arena a hablar de ellos, no a hablar de los verdugos y a ponerles cara de nombre dentro de una estructura represiva que era la de la dictadura franquista. El principal estrés es el acceso a la documentación de archivos. ¿no? Que Se impide, no solo a mí, sino a muchos otros investigadores, asociaciones y demás, el acceder a documentación, sobre todo, de los últimos años del franquismo y de la, de la transición. ¿no? Porque, por ejemplo, para poder consultar los expedientes de los miembros de la Brigada Político-Social, donde está su currículum represivo, digamos que tienes que esperar 25 años a que muera esa persona. ¿no? Por ejemplo, Antonio González Pacheco, que es uno de los miembros más conocidos de la Brigada Político-Social, que murió en 2020, hasta 2045 no se va a poder consultar su expediente policial, ¿no? Entonces, pues claro, pues muchos expedientes de estos miembros no se han no podido ver. Otros muchos sí, pero otro, otros no, ¿no? Entonces, mucha de la documentación policial no se puede consultar y he tenido que ir, pues, a la documentación de la propia militancia antifranquista, documentación de archivos de, jueces, de juicios de consejos de guerra militares, del tribunal de un público, para poder consultar. me He tenido que ir al extranjero, bueno, a archivos extranjeros, ¿no?, por ejemplo, es curioso, ¿no? Pero la CIA, que ha cometido grandes crímenes de lesa humanidad ¿no? en todo el mundo, tú, su documentación, puedes consultarla en Internet. Cuando han pasado 25 años de, de los documentos, puedes consultar su documentación en Internet. Tiene más de 2 millones de documentos en, en su página web, 17.000 sobre el Estado español. Y, por ejemplo, las relaciones entre la CIA y la Brigada Político-Social las tuve que consultar mayoritariamente gracias a los archivos de, de la CIA, ¿no? Es increíble que los archivos de la CIA se pueden consultar desde tu casa, y para poder consultar documentos de la Brigada Político Social, pues tengas que verte, si deseártelas y vamos, casi dar una gota de sangre para poder consultarlo. ¿no? La Gestapo, ¿no? la Policía Política del Nazismo, tiene que ver mucho en el nacimiento de la Brigada Político-Social. Esta policía sí que tiene ciertos antecedentes en ¿no? las privadas de investigación social con la dictadura de Plume de Rivera, pero claro, el golpe de estado del 18 de julio, la guerra civil y la depuración del, del aparato del estado republicano, suponen antes y un después. ¿no? Y la Brigada Político-Social nace oficialmente en el año 41. ¿no? Y en el año 40, Hitler, que era el jefe de la Gestapo, viaja a España y se entrevista con autoridades policiales con el ministro del Interior, con el jefe de la Dirección General de Seguridad, que era el que, se dedicaba, es que coordinaba los ¿no? servicios policiales en el Estado español, y no en los casuales, o que en el año siguiente se crea la ley de policía, que es la que crea la Brigada Político Social. ¿no? Y digamos que, que la Gestapo tiene mucho que ver en el, en el nacimiento de la Brigada Político Social, y algunos jefes de, la, de esta policía, como Paul Winther, vienen a España y sean técnicas de tortura ¿no? a los jefes, la, a los miembros de la Brigada Político Social. ¿no? A partir de los años 50, digamos que la España franquista deja de ser considerada una dictadura por parte de Estados Unidos y considera, considerada un aliado ¿no? de, de, frente a la Unión Soviética. Y una de las cosas que hacen para mejorar, bueno, para mejorar esas relaciones es entrenar a miembros de la Brigada Política Social de Estados Unidos y recibir cursos de instrucción policial. Yo en mi libro hablo de varios policías que viajan a, a Washington para recibir cursos de la CIA y del FBI en instrucción de investigación policial, de torturas y demás. ¿no? Y la verdad que la relación fue bastante fructífera a lo largo de, de, los últimos, de los años 50, 60 y 70 de la historia franquista. La Brigada Político-Social jugó un papel central en ser eh, la avanzadilla en el aparato represivo del franquismo. Es verdad que en los años de posguerra pues estaba el ejército, la falange y demás, pero a partir de los años 50, 60, tanto la Brigada Política social como la Guardia Civil y la Policía Armada son los principales baluartes de, de la represión. ¿no? Primero eso, investigando a los delitos bueno, a la gente, ¿no? Que se movilizaba contra la dictadura y demás, y después, pues, obviamente, con, con las torturas y los malos tratos a, a los militantes antifranquistas, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasó con los Villarejo y los demás policías que estuvieron en la Brigada Política Social de la Transición? Pues que no fueron depurados o juzgados como pasó en Portugal, ¿no? Con la policía política de la dictadura de Salazar, sino que aquí, pues, fueron fueron miembros de la Policía Democrática, ¿no? sin ser juzgados, sin ser depurados, y formaron parte de brigadas antiterroristas, brigadas antigolpe, participaron ¿no? en casos de, de la guerra sucia, por ejemplo, en los GAL, participaron ¿no? en la represión de movilizaciones, tuvieron enlaces ¿no? con nacionales de la extrema derecha, y todo esto, junto ¿no? con, la, con la ley de amnistía, ¿no? que fue una ley, básicamente, del punto final, que perdonó los crímenes del franquismo, pues todos estos policías, que algunos de ellos fueron denunciados por militantes antifranquistas en estos años, pues digamos que esa, esos juicios quedaron en un cajón y estos policías pues eso, pues pasaron a ser policías de la democracia y a recibir grandes prebendas y a recibir grandes salarios y con decoraciones. La ley de amnistía, ¿no? la, la amnistía ¿no? era una lucha obviamente, ¿no? histórica de, de, de la izquierda, ¿no? de, de los movimientos nacionalistas y demás en, en el estado español ¿no? y bueno, fue una lucha tremenda. Pero la ley de amnistía realmente eh, se utilizó, ¿no? fue una excusa para poner una ley de, para hacer una ley de punto final de los crímenes de franquismo. De hecho, lo dice claramente en su artículo segundo, en el punto d y punto e, si no me equivoco, ¿no? donde se dice específicamente, no con estas palabras, pero parecido que todos los crímenes que habían cometido policías, militares, jueces, durante la dictadura franquista quedan totalmente amnistiados. Y en la actualidad, ¿no? cuando se intenta juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país, tanto los gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista y el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la han utilizado como una excusa para no juzgar los crímenes del franquismo, ¿no? para decir que no, no son crímenes de lesa humanidad y que por la ley de amnistía quedan totalmente, pues eso, que no se pueden juzgar ¿no? los crímenes del franquismo. La lucha antifranquista, ¿no? esta, esta movilización es un ejemplo para, para muchas luchas que tenemos que tener hoy en día, ¿no? la lucha ¿no? contra la propia impunidad del franquismo ¿no? y que bueno, mi libro también es un homenaje a esa lucha, a esa movilización, porque bueno, también tenemos que aprender de ella y eso, que haya una memoria pública, política y que aprendamos también eso de, de la resistencia y de, y de la lucha, ¿no? no solo hablar de víctimas, sino también hablar de resistentes y de, y de luchadores.